Las orillas están llenas de gente Cada una tiene su historia Si pudiera cantar toda la verdad Las orillas se quedarían solas Si pudiera volver hacia atrás Deshacer el recorrido nadado, dejaría de hacer aquello que fue y haría lo que siempre he soñado. Bye. Las de guerra, los cine serán los ángeles del mar, lloran las ballenas, es la jura de la guerra, el mar contra la tierra de la tierra contra el mar. Los tritones claman a su rey no dejaremos a una con cabeza si acabamos con aquellas que saben soñar que será de las que con el mar sueñan y aquellas que estáis escuchando espero que nuestras canciones os remuevan el alma como una espina en vuestros corazones, baja la marea y trae malas nuevas, suenan caracolas de guerra, los del cielo serán los ángeles del mar, llora las ballenas, es la pura de la guerra, del mar contra la tierra, de la tierra contra el mar. Baja la marea y trae malas nuevas, suenan caracolas de guerra, los delfines serán los ángeles del mar, lloran las De la guerra Del mar contra la tierra De la tierra contra el mar